con psicología, con Claudio Cornejo. Está el vivo con nosotros ya, el psicólogo Claudio Cornejo, a quien agradecemos la gentileza de acompañarnos acá en nuestro otra Noches de la Radio. Querido Claudio, ¿cómo estás? Tanto tiempo que no lo veía, pues. Hola, Mauricio. Aquí estamos muy bien, pues, tomándonos la vida con psicología, como es el nombre que le ha puesto usted a este espacio. Así que bueno, sí, pues tenemos que aprender un con poco psicología. a relacionarnos Claro, con nuestro entorno, el poder eh, entender lo que nos pasa, en fin. Hay, hay un tema que queremos plantearte en el día de hoy, Claudio, eh, a, a raíz de que ha dado que hablar durante las últimas semanas. Y yo creo que siempre es importante porque le toca a todos, ¿no? De todos los sectores. Pero cuando las personas son públicas, los temas son más sensibles. Eh, Marcelo Chino Ríos y, y su esposa, a través de un comunicado, eh, dieron a conocer de que próximamente se van a divorciar y están todos en trámite que significa el tema del divorcio, ¿no? El tema de bienes, acordar eh, tema económico y demás. Eh. Eh, eh, pareciera ser que es bastante amigable porque ambos dicen quererse mucho pero no pueden convivir. Eh, por otro lado también hace un par de semanas el mago Valdivia, ¿no es cierto?, eh, después de una tremenda polémica, eh, se divorcia de, de, la, de su esposa por años, madre de sus hijos, también no exento de polémica. Eh, eh, Esto viendo dos caras, ¿no? Y hay una cara un poco más amable eh, que, que vimos el otro día, hay imágenes que subió Debbie Moore, la actriz de su ex esposo, Bruce Willis, donde ellos estaban todos, incluyendo su actual pareja de Bruce Willis, luego de que él le aquejara una enfermedad, eh, su fiesta de cumpleaños. Eh, todo en un entorno, entonces la pregunta que nos queda es, ¿cómo podemos llevar adelante eh, un buen divorcio, en buenos términos, en sanos términos, eh, sin que afecte al resto? Porque hay muchas personas que dicen no, eh, ojalá nosotros fuéramos amigos de nuestro sexo, eso también es un poco complejo, ¿no? Bueno, el tema es complicado porque cuando se llega a un divorcio es precisamente porque eh, algo pasó, eh, no llegaron porque sí, no llegaron porque no llaman tan re bien que mejor nos separémonos, sino que hay quiebres, hay distintas cosas que van pasando al interior de la familia, de la pareja, que puede ser eh, infidelidades o bien incompatibilidad en los caracteres, en la forma de entender la vida, eh, y depende de cómo ellos van entendiendo ese proceso de término y cómo va a ser buena la relación, significa qué traumas estoy teniendo en la relación, que es que termina muy dañada, muy maltratada. Entonces, en ese marco, Pero, pero contexto, por ejemplo, ¿cómo, de cómo, cómo de qué estarlo? debe hacer? Claro, ¿qué, ¿qué debe hacer la persona cuando, por ejemplo, el término de la relación es, es, es, es doloroso? Eh, donde uno o los dos terminan tremendamente dañados. Eh, ¿Hay que separar por un tiempo mucho las aguas? ¿Cómo, cómo enfrentarlo? Eh, eh, es difícil entenderlo así como... Eh, cuando, eh, como, como les decía, eh, es tan difícil, puesto que para algunos, eh, alguno termina dañado y el otro se, se sana rápidamente. Eh, el punto está que el que termina dañado, que sea él o ella eh, genera un gran rechazo a poder eh, vincularse con los hijos, por ejemplo. que No, no, no, se, no se cuenta con el papá o con la mamá, eh, sufren, eh, tengo el caso de un, de un matrimonio separado que. Eh, después de un año, 18 meses en este caso, eh, recién va a poder ver mañana, día, sábado, a su niño de 8 años ahora. Porque ella no, no, no quería nada. Ella tenía sus razones quizás, pero judicialmente se dilató, dilató, y recién ahora él va a poder ver a su niño. Eh, ella no quiere absolutamente nada. Como digo, puede ser un caso u otro. ¿Y ¿Qué ha pasado con esa persona? ¿Qué construyó eh, en su idealidad? En lo que era su relación de familia? En lo que era su proyecto personal? Y cuando se destruye eso eh, hay múltiples formas de reaccionar. Algunos dicen que bueno porque tienen la posibilidad de enfrentar esto de nuevo pero otros quedan totalmente dañados porque su modelo familiar eh, quizá era bastante precario y pensaron que en esta relación podían construir algo positivo. Pero que no logran darse cuenta que quizás la relación eh, venía dañada hace mucho tiempo y ellos logran eh, insisten en mantener la relación hasta el máximo, pero no dándose cuenta que no hay eh, elementos para mantener esa relación artificialmente o bien no lograron ver la relación como era para poder intervenirla y poder optimizar o mejorar eh, ese espacio afectivo, amoroso y, y no solo amoroso, sino en ese proyecto donde uno sueña dice, vamos a llegar a viejitos etcétera, etcétera, hay una serie de elementos que intervienen ¿Otra pareja llegó Oye, muy eh, mal? ¿Sí? No, no, que, que yo te quería preguntar y también proponer a los auditores que si quieren opinar o hacer alguna consulta nos escriben al WhatsApp de la radio ¿eh? el más 569 200 7888. ¿Qué tan sano es Claudio cuando, cuando la, la relación eh, termina de una, de una pareja, ¿no es cierto? y hay hijos, etcétera eh, pero, pero son de tan buena onda que de pronto se juntan con sus actuales parejas a comer juntos. Esas cosas son como un poco extrañas en la sociedad, quizás tan conservadora como la chilena, y, y en otras que son, son un poco más abiertas puede ser bastante más aceptada. Eh, pero qué tan sano es, qué tan bueno es, en definitiva, de mezclar estas cosas que de una otra manera eh, en un momento eran impensados como lo dices tú, suena como extraño todavía pero se va dando cada vez más porque eh, se va entendiendo que, que el espacio afectivo de repente se quiebra y queda en cero pero sí pueden ser eh, buenos amigos porque para la relación del hijo de, Tomé, de la universidad va a ir el papá, va a ir la mamá, van a estar juntos para cierto momento importante se juntan padre y madre en torno a sus hijos cuando la otra pareja, la nueva pareja empieza a entender eso, eh, se da esa posibilidad de compartir porque ya no hay daño, ya no hay secuelas. Eh, la otra persona pasa a ser un amigo, una persona eh, con la que puedo confiar incluso, con la que puedo ayudar, eh, en donde puedo llevarla al médico, en algunos casos que, que he atendido, eh, y la otra persona no se pone salosa porque están tan seguros de quién tiene al lado, pero fundamentalmente seguros de ellos mismos, que no desconfían, que saben quiénes son ellos y saben a quién tiene a su, a su lado. Pero es llegar a ese nivel es un eh, nivel de trabajo personal, de seguridad, de autoconocimiento y de conocer a la pareja también. Bueno, yo creo que no es un tema fácil ¿Cómo uno se tiene que dar cuenta o cuándo la pareja se tiene que dar cuenta de que ya no es eh, viable que sigan juntos? Porque me da la sensación que para, para que existe un divorcio eh, la persona habitualmente o la pareja no se divorcia a la primera ni a la segunda, a veces ya varias veces ha habido preseparaciones hasta que ya viene la definitiva o me equivoco Sí y aquí hay una cosa importante la, la mujer en general en nuestra cultura va entregando muchas pistas de cosas que no funcionan cosas que no se están desarrollando bien en la relación nosotros los hombres no tenemos mucha habilidad o sensibilidad para captar las cosas que se están dañando la mujer dice dos o tres veces cinco veces, alega, que se yo no sé ya, se le pasó hizo unas modificaciones, pasaron seis meses y ya no ha molestado más ¿no cierto? así que parece que va bien la cosa pero no he mejorado nada ahora, como dices tú eh, la relación de pareja se va construyendo, pero eh, siempre se va destruyendo es decir, siempre como por ejemplo como quien pone un negocio pone un almazancito por ahí y después de los ocho años eh, ponen un supermercado al frente y todos los clientes están al frente y se va a, culpar a ellos dos de por tu culpa, mal a la gente que no sé, te moviste, habíamos tarde buscando un montón de causas pero nos damos cuenta que había que pintar de nuevo que había que cambiar el piso, cambiar el, el, los muebles, que había que renovar, que había que poner luces modernas. Cuando invertimos, en donde ni siquiera hay plata, pero nos metemos en un crédito y renovamos ese negocio, la gente va a volver porque es más rápido, porque la atención es más personalizada, etcétera, etcétera. Es decir, en cualquier apuesta, negocio que uno haga, festivo o familiar, siempre va a tener un deterioro. Que es lo esperable, que es lo normal porque las personas vamos madurando vamos haciendo las cosas de una manera distinta pero eso no lo conocemos creemos que nos quedamos con el impulso inicial, con el deseo con la pasión al comienzo, ¿cierto? pero que está lleno de mucha idealidad porque yo pongo en el otro lo que yo quiero como esposa o como esposo como pareja, pero al poco rato esa idealidad se va destruyendo y va apareciendo la persona real y es ahí cuando empiezan los conflictos porque digo ya ella no es como era antes, él no es como era antes porque no me he dado cuenta cómo enfrentar a este ser que está a mi lado y que tiene características y cómo vamos a consolidar eh, esa relación, cómo vamos a limar asperezas, cómo vamos a enfrentar esa nueva forma de razonar Por otro lado, los niños que van creciendo y, y el construir el reino, ¿no es cierto? el castillo, la casita eh, ...que mucha energía... ...cada uno en su frente... Y ella y él en su frente... ...pero cuando nos miramos después de unos años... ...los hijos están más grandes... ...o grandes... ...o de la universidad están peleando... ...y queda frente a mí alguien desconocido... ...desconocida... guatona, pelado, flaco, chico, no sé... <risa> ...se enoja por ver cosas idiotas... ...y qué pasó... ...y, me, y vuelvo a quedarme entonces con la imagen inicial de iniciar no calza para nada con esta imagen que tengo acá, de, de esta relación donde me siento atrapado, y ahí es cuando haber pues, una posibilidad de decir, le damos ayuda, veamos qué hacemos, porque también hay menos tensiones, ya no hay que construir casa, ya tenemos casa, ya he construido el, el trabajo, los sitios ya tienen un desarrollo, quizás ahí hay una posibilidad de volver a conocerse, a reconocerse, a saber quién eres, a ver qué es Sí, hemos estado 20 años juntos. Eh, voy voy Pero, a WhatsApp porque hay muchas opiniones que nos están llegando. Estamos conversando con el Claudio Cornejo, que es nuestro psicólogo. Hasta ahora, en el trasnoche de fin de semana, dice que del miércoles recién pasado estoy declarado legalmente divorciado. Creo que la mejor manera de llevar este proceso es poniendo por delante todas las situaciones, los hijos en común eh, que tienen, ya que ellos nos permitirán estar siempre compartiendo elementos de la vida y cuando nos damos cuenta de eso vamos a llevar en paz la cosa. Dice, los amores y los cariños no se pueden imponer. Cuando se acaba, se acaba. ¿Ah? Son opiniones que estoy leyendo acá los auditores. Mi hijo fue el mejor amigo de su ex. Fueron grandes amigos hasta el día que eh, falleció. Todavía la recuerda. Eh, acá dice, buenas noches. Mi caso, dice, fue mi marido. Siempre iba a ver a su hijo a la casa de su ex. Yo confiaba. Y se me fue con la ex. Llevan tres años que se marchó. ¿ah? Teniendo un matrimonio de 18 años. Nos escribe nuestra auditora. Yo soy amiga de mi ex y también comparto con él y su esposa en evento de nuestra hija. Todo tranquilo. ¿eh? Muerto el perro, se acaba la rabia. Ahora dice, yo me di cuenta del cambio cultural en este sentido. Acá en Europa se separan y la comunicación sigue siempre bien. Los hijos no son trofeos y se comparten los deberes y los tiempos con los hijos. Yo lo valoro, compartimos navidades, cumpleaños, todo con el padre de mis nietos. Y es una cosa de entendimiento, nos sé escribe Mauricio eh, de Bergen, en Noruega. Eh, Claro, eh, lo que pasa es que es muy lógico y racional lo que estamos diciendo, que uno tiene que llevar un poco la fiesta en paz por los niños, por los hijos, sobre todo cuando hay hijos. Hijo. Eh, pero pero ¿cómo se hace? Porque habitualmente cuando tú señalabas, ¿no? uno de los dos o los dos están tremendamente dañados por diversas razones, no es tarea fácil. Eh, ¿Hay algún momento... Eh, a ver, el ser humano, tú eres profesional de la psicología, uno debiera tener terapia, terapearse permanentemente como ser humano. Eh, laboral, eh, están lo, no es los psicólogos deportivos para pa ver los deportistas de alto rendimiento, ¿no es cierto? Eh, existe coaching, en fin. ¿Uno debiera tener o prepararse en algún momento de la vida a hacer un coaching para mantener la relación de la pareja? ¿O el ser humano, eh, por, por inercia, un ser que quiere vivir solo y que puede tener varias parejas en su vida? Creo que lo que dice es importante. Eh, deberíamos siempre tener el apoyo de alguien que nos dé una mirada distinta, como es cualquier persona que tenga algún cierto grado de objetividad o de conocimiento que nos permita ponernos en situación frente a las pequeñas rencillas, diferencias, porque pueden ser muy simples. Pero cuando uno empieza a acumular aparentemente rabia, porque no es rabia, sino más bien pena, dolor, sentirme no tomado en cuenta, sentirme pasado a llevar sentir que no soy importante para la otra persona eso los hombres transformamos en rabia, y las mujeres transforman en pena, y, y eso empieza a, a tomar, a generar la distancia, la, las diferencias porque no se dan cuenta quizás que, que están llorando por lo mismo, no son reconocidos por el otro, cuando descubren que quizás dense un tiempo de salir a un lugar íntimo por ahí de salir un fin de semana que los hijos se queden con alguien que, se den el tiempo de reconocerse constante, constantemente, eh, irse eh, pololeando, es decir, tomar el auto, ir a Cartagena que está cerca acá de Santiago, un rato, ¿no cierto?, tres horas escuchando la música que escuchaban cuando eh, se conocieron, conversar con cualquier tontera, dejar espacio para, para acostarse, dormir, conversar un rato, eh, jugar, eh, hacerse cualquier con... tontera, eso que es propio del pololeo y lo estamos perdiendo, y es ahí donde están acumulando los dolores. Entonces, si la relación empieza a haber conflictos, rencillas, y no dice que son por tonterías, hay que revisar qué es lo que está más a la base porque eh, hay dolores, hay penas, que si se ven a, a tiempo, no va a haber mayormente ningún problema, porque debemos entender que cualquier relación humana, especialmente en relación de pareja, estamos constantemente con la persona y mayormente en pandemia, es ahí cuando salen todas las, eh, las dificultades y los conflictos personales también, porque tiendo a echarle culpa al otro, pero eh, yo creo que la mejor sanación es cuando uno asume que debo cambiar yo, si, cuando, si cambio yo, cambio tampoco. Mira, siguen llegando, eh, opiniones a través del WhatsApp, un pequeño paréntesis, ¿eh? eh, bueno, hay lesionados en este accidente, en el bus que se generó en la ruta 60, en la ruta Yayay, -Yay, la 5 Norte, a la altura Yaiyai, kilómetro 66, eh, eh, no hay víctimas fatales, afortunadamente el conductor del bus se resultó con fracturas, eh, salió yectado, con fracturas del tobillo y hay pacientes leves, ¿eh? Eh, que están siendo trasladados a San Felipe y los Andes eh, este accidente de 25 pasajeros en un bus interprovincial, eh, afortunadamente no hay víctimas fatales eh, en este accidente. Eh, acá dice eh, si voy a opinar dice, todos los problemas terminan cuando se den cuenta de que el ser humano no es monógamo eh, y esa es una gran pregunta eh, Claudio ¿Tú crees que el ser humano es monógamo? Porque, en definitiva, todo este peso moral que cae, ¿no es cierto?, o esta eh, relación de pareja única, tiene mucho que ver con religión, tiene mucho que ver con, con establecimientos de sociedad que nos hemos impuesto. La pregunta es, ¿es natural que el ser humano sea monógamo? Muchas especies, no lo son, la gran mayoría, son escasas especies eh, dentro de, de la vida que son monógamos y que tienen una pareja de por vida, me refiero a los animales. Eh, la gran mayoría no lo son. ¿Qué pasa con el ser humano? Ahora, yo creo que eso uno puede ser o no monógamo eh, como opción, como, como forma de vivir. Eh, el punto está en que si quiero tener otra pareja es como no dañar la pareja que tengo, cómo poder eh, transparentar que ya no quiero estar con ella, que quiero estar con la persona. Porque siempre que estamos en el contacto, establecer una relación hay una relación de pertenencia es que se parte de y, y en eso eh, obviamente si ya no me interesa esa persona, siento que no la amo como decía el, el autor, eh, tengo que decirlo para poder dejar libre a esa persona y iniciar algo nuevo distinto pero eh, yo creo que ese, ese es el mayor punto para no hacer daño a otros para no generar conflicto confusión incluso en los hijos eh, o sea, uno puede tener todas las parejas aquí en la parida pero eh, creo que haciendo no o sea, haciendo lo que corresponde no dañando a quien dejo el camino, que siempre va a quedar alguien dañando los caminos oye eh, eh, Claudio acá nos está haciendo una pregunta que es re interesante ¿eh? porque este programa habitualmente no lo escuchan adultos digamos y los niños por cierto eh, eh, y los adultos, eh, evidentemente, o los adolescentes, en fin, le cuesta asumir cuando tus padres, que ya son más adultos que uno, tienen una nueva pareja, porque enviudaron o porque se divorciaron y, y ya son grandes. Dice, ¿cómo empatizar con los hijos de la pareja cuando no hay compatibilidad? ¿Cómo armonizar cuando el hijo o la hija no acepta a la pareja? Y es un tema que no es menor, eh, por dos factores. Primero, porque los padres o las madres, primero son padre o madre, y luego pareja. Y segundo, también tienen el derecho a rehacer su vida y a sentirse pleno, feliz y enamorado, digamos. Yo creo que es un tremendo tuerto, ¿eh? mm. hey. <ríe> Complejo eso, porque... Eh, cuando son pequeños van asimilando, ya nuestra sociedad, nuestra cultura de es que encontrar que haya papá y mamá originales, digamos, eh, con familia nuclear básica, en un curso de del colegio, son los menos. Todos vienen ya de los míos, los tuyos, los nuestros. Eh, eso ya es lo más común. Eh, pero cuando se da en hijos grandes, tienen que ver a sus padres, que tienen a otra persona que esa otra persona tiene hijos como yo que también, son adolescentes, adultos. Eh, ahí el tema es cómo yo me relaciono con mi padre, eh, cómo yo entiendo eh, esa dependencia que quiero que ese padre sea como el, la imagen pura, santa, que me da seguridad a mí, pero no pensando en el otro. Entonces ahí es cuando se, se, se, se da eh, ayudar a la persona que qué es lo mejor para el padre o la madre eh, él está haciendo una vida con otra personas, como decías tú va a ser feliz, pero también eh, esa otra persona viene con un incluido, ¿no es cierto?, de hijos adultos, quizás con familias con, es decir, se abre el espectro pero ahí es cuando hay que uno revisarse qué me pasa a mí porque sigo con esa imagen idealizada de infancia en donde todavía quiero tener a mi papá y mi mamá unidos, por lo menos en mi realidad en mi mente, en el espacio interno Oye, eh, Claudio Cornejo está conversando con nosotros, son muchas las opiniones que están llegando, parece que estamos pegando los cachos a varios digamos, ¿Ah? porque este es un <risa> tema que de una u otra manera eh, nos convoca a todos los que somos padres, sí. los que somos hijos eh, los que tenemos pareja, los que estamos casados eh, etcétera eh, a ver, un pequeño paréntesis porque usted sabe que esto lo vamos matizando Claudio con las noticias que están en pleno desarrollo con la realidad eh, nos reportaron en Quilicura que impactaron cinco vehículos ¿eh? presuntamente iban eh, echando carrera, red personal de emergencia esto es en Marcoleta antes de llegar a la Panamericana ¿eh? Eh, gracias a nuestros auditores por entregar la información Bárbara Isaac que nos llamaron al 800-810-810 eh, ahora, claro, nosotros también, y te lo pregunto Claudio, porque tenemos la idea eh, un poco estandarizada de lo que es una relación de pareja, y relación de parejas pueden haber muchas, tantas como parejas, eh, y aquí me refiero, eh, uno debiera tener una relación, uno debiera casarse, tener una casa, dormir en la misma cama, tener los hijos y vivir para siempre juntos, ah, y estar la mayor cantidad del tiempo juntos, eh, pero ese, ese, ese formato no necesariamente le acomoda a todos. Hay algunos que eh, para ser pareja no tienen que vivir juntos, tienen que vivir en casas distintas y la relación perdura muchísimo tiempo porque tienen su espacio. Hay otras parejas que tienen dormitorios separados y no por eso están peleados ni están enojados. Eh, eh, hay parejas que inclusive saben que su pareja tiene eh, otras personas por fuera, ambos, ¿eh? y también se aceptan. O sea, yo creo que también es importante el definir cuál va a ser nuestra relación de pareja ¿Para que sea exitosa o me equivoco? Tienes toda la razón, porque primero hay que pensar pareja o familia. ¿Qué es familia? Eh, en la familia es el espacio seguro donde uno puede ser quien es y saber que no va a ser cuestionado, que va a ser siempre respetado y aceptado. Y, y en ese espacio de, de familia, que puede ser cualquier configuración, amigos, amigos, eh, Grupo ocupa en una casa. No importa, pero cuando se da esa sensación, ese, ese sentirse acogido y acoger a otros, eh, hay algo que nos une, estamos frente a una familia. Y en este caso, como todos los parejas, eh, pareja. ¿Qué es lo que le da sentido a ellos en ese espacio más íntimo? Dos hombres, dos mujeres, no importa quién, pero qué es lo que se da en ese espacio. Entonces, es ahí donde... Eh, tenemos que entender qué es lo mejor para el desarrollo humano para el desarrollo de esas personas como dices tú, hay pareja en donde cada uno tiene su pareja, viven juntos en una casa eh, mantienen una buena relación compran las cosas toman, eh, hacen la comida juntos etcétera, etcétera. pero cada uno tiene su espacio porque no pueden tener otra casa debido al dinero no sé, hay de todas las posibilidades no hay ningún criterio eh, normativo. Quizás antes eh, era más riguroso eso, más sancionado lo que no era tradicional. Pero en estos tiempos, eh, bueno, y siempre ha habido, en estos tiempos es más visible, es más explícito. Antes había que ocultar muchas cosas. Entonces, es ahí cuando comenzamos a entender que eh, la relación humana tiene distintos y muchos matices no hay una forma exclusiva o fundamental. Lo que interesa es que las personas en ese espacio crezcan, se sientan bien, se sientan acogidos, sientan que son importantes para las persona Y no necesariamente siendo eh, desde el aspecto sexual, eh, sino más bien en esta relación de convivencia humana, donde puede ser, como decías tú, de, hasta con un amigo una amiga, que se puede razón una relación eh, cambiar, o entre comillas de pareja, pero no son parejas. Más pues amigos Oye, eh, a ver, quiero eh, ampliar un poco la información, este accidente que nos daban cuenta nuestros auditores el sector de Marcoleta al llegar a Panamericana para, eh, para salir de la Ruta 5 Norte está cerrado, ¿ah? El producto de este accidente porque al parecer habría, eh, un poste habría caído producto de este accidente, fueron cinco autos, así que ustedes comprenderán eh, ha sido una noche, que acontecía estas primeras horas de este uno sí. eh, de abril, así que vamos a estar muy atentos a lo que está eh, allí ocurriendo, siguen entregando llegando muchas opiniones se lo pregunto, Claudio, ¿Qué Sí, eh, usted un profesional que seguramente ha atendido a muchas parejas, hombres y mujeres. ¿Qué tan importante es el componente de la sexualidad, de las relaciones sexuales en la pareja? Porque hay pareja que es clave, hay pareja que es secundario, y hay pareja que ojalá no existiera. Eh, ¿Cuál es la, la sensación que le queda en calidad de experto, Claudio? Sí, tiene un componente importante, pero volviendo inmediatamente a la idea de... Qué es importante para esa pareja. Eh, algunos eh, necesitan lo sexual con mayor fuerza que otros en la pareja. Eh, hay otros eh, que se dan cada vez más. Eh, explícitamente es la impotencia sexual en hombres. Eh, antes del año 60, antes de la pastilla, eh, los hombres éramos los reyes en el ámbito sexual porque nadie eh, nos ganaba, la mujer no podía entregarse abiertamente porque temora quedar embarazada y volver a quedar embarazada. Entonces, cuando surge la pastilla, eh, la mujer descubre que puede ser por orgasmica, que puede disfrutar lo sexual y el hombre se da cuenta que no es por que tiene que esperar un rato para volver a, esa, a tener su potencia sexual. Y ahí es han comenzado a surgir estos conflictos de disfunción sexual en los hombres y, y no así en las mujeres recuerdo un estudio en un congreso de sexología hace unos años. Eh, alguien hablaba en España que estaban llenos los de piel y de matrimonios de parejas, llenando, qué sé yo. Pero era una forma del hombre de decir, tengo dolor de cabeza. No, no no puedo, qué sé yo. Y en la consulta el hombre prefiere no revisar su problema sexual, su eyaculación precoz, qué sé yo, su impotencia por temor a social, que no soy hombre, que no funciono. Eh, entonces, van postergando la relación y la mujer eh, tiene que postergar su deseo sexual, que también es, es propio de los seres humanos poder satisfacer ese aspecto. Es como si lleváramos la comida, alguien comiera cinco platos de comida, alguien se comiera un pistequito chico, una ensaladita pero es, el, es la posibilidad propia que uno tiene de satisfacer lo que uno necesita como persona y eso se da en al interior de esa relación Ahora, hay autores que preguntan a medida que va avanzando el tiempo la historia de la relación de pareja eh, ¿esto se mantiene? ¿va decreciendo? ¿aumenta? ¿cuál es eh, cuál es un poco la, la, eh, el estándar o la dinámica en definitiva? Bueno, tiene que ver con la pareja obviamente, pero también hay ciertos ciclos eh, al comienzo eh, es mucho más potente, después van creciendo, eso va disminuyendo propio del cansancio de, la, de lo que se en casa, de toda la exigencia y toda la energía libidinal que se habla de términos psicoanalíticos todo el sexual se canaliza en 100.000 mil cosas, por lo tanto cuando llega el momento de aportarse no está la energía sexual en los genitales, sino en haber hecho el aseo, lavar, preparar comida pero y, y después, cuando viene la menopausia o la andropausia en el, en el hombre, eh, también va a haber alteraciones en la libido, va a disminuir la mujer, la pareja con eh, síntomas depresivos, etcétera, Hay varias alteraciones. pero Estabilizando eso, eh, podrían ser plenamente sexuales eh, en el aspecto de la ansiedad genital, porque ya hay muchas preocupaciones menos, ya está la sociedad construida lo que construimos como casa, ¿no es cierto? los hijos, eh, podemos tener la posibilidad de reencontrarnos como pareja, de hacer lo que nosotros queramos que sin ningún problema, y es donde podemos eh, potenciar, profundizar eh, la relación sexual y genital, eh, rodear de todo lo que es lo almacenado. Bueno, eh, Claudio, yo quiero agradecer la gentileza de permitirnos conversar estos temas en la madrugada. Yo creo, y estoy convencido de que este programa, este horario en particular, nuestro público, eh, nos da los tiempos necesarios para poder analizar estos temas que con la vorágine del día, la contingencia con lo que está pasando, con lo que dijo el político, el presidente, el artista, no, no tenemos espacio, eh, pero que vaya que son importantes el poder abordarlo. ¿eh? Te quiero agradecer la gentileza de, de conversar con nosotros, Claudio. De nada, pues gracias a, a ti por invitarme y gracias a los auditores por participar y escuchar todas estas cosas que vamos conversando porque el programa lo construimos con ellos en la medida que opinan y nos planteando por dónde ir conversando así que creo que es muy importante abordar estos temas. Claudio Cornejo, nuestro psicólogo conversando con nosotros acá en el trasnoche de la radio.